No moriremos pobres porque el amor Miércoles de Pop en Dimensión. Hoy en nuestro sector Lo Nuevo Nacional tendremos en el estudio a Alandino estrenando Somos ricos y al solista Ax con su canción Mi universo. Esto y mucho más por ya la televisión a las 18 horas.